Bueno, mi nombre es Patricia, soy del CPT número 32 de Diego Gainor. Vinimos con chicos de cuarto año, eh, 12 alumnos, y realmente nos encantó la visita. Los chicos tomaron nota en todas partes, filmaron, sacaron fotos, grabaron... Eh, la información que les daban, porque de acá van directo a hacer un trabajo, unos cuantos trabajos, este, y tratar de aprovechar. Y lo interesante es cómo ellos iban comparando el trabajo que se hace en la escuela, en sust, porque algunos trabajan por ahí en algún vivero o en alguna quinta, y este, ellos mismos iban comparando. Este, ¿Por qué lo hacen así? Nosotros lo hacemos distinto. Así que, no, realmente es muy interesante. Habíamos venido a la con otro grupo de chicos y también nos gustó muchísimo y lo usamos.